Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Estamos en la primera edición de Spanavis en Madrid y mi primera feria del cáñamo. A ver qué nos encontramos dentro. la primera vez que vengo a una feria del cáñamo y la verdad que estoy con mucha curiosidad. Pues mira, aquí tenemos una muestra de todo lo que se representa en esta feria, ¿no? la cultura relacionada con el, cara, con el cannabis. Hoy además tenemos un, un evento especial, bueno, una participación especial en la feria con una conferencia sobre cannabis y cocina, como podéis ver aquí. Una exposición que ha estado en Barcelona hasta el 30 de septiembre y ahora viajará hasta Ámsterdam y se inaugurará el 1 de diciembre. No os perdáis a Xavi Petit porque es un chef que viene de las islas de Ibiza y es fantástico. ¿Qué tipo de cocina haces? Es totalmente a medida. Totalmente a medida, depende también del cliente, de lo que quieres, una dosis o otra, o solo un poquito, o aromatizado, o realmente que tengas un viaje durante toda la comida. ¿En qué consiste un poquito lo que, lo que habéis venido a hacer aquí? Bueno, estamos aquí para informar sobre lo que es la reducción de riesgos y aplicarla un poquillo al tema del cannabis. Y bueno, tenemos aquí pues un montonazo de folletos y la lupilla para que la gente pueda ver un poco más de cerca sus muestras. Guau, wow, cuánto cristalito. Nunca he visto hierba tan cerca. De hecho, parece se ve toda la resina, es alucinante. Hola, buenos días. Podemos canámico también podemos. Tiene ah, visibilidad. No, sí, se puede, sí se puede, sí se puede, podemos. Todos podemos. Todos podemos. Y cuéntanos un poquito qué habéis venido a hacer aquí. Podemos venir aquí a hacer presencia y a demostrar que dentro de Podemos hay un círculo sectorial que lucha por la regulación integral del cannabis. Hola, muy buenas. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, aquí recogiendo firmas como locos. ¿Firmas para qué? Pues para poder llevar el debate del cannabis al Congreso, para que podamos eh, promocionar una ley de autocultivo de clubes sociales. Pues voy a echar una ayuda entonces. Claro voy a firmar. Sí. ¿Dónde tengo que firmar? Sí, Mi autógrafo. Que quieras, venga. ¿Sí? ¿Aquí eh, mismo? Ahí. ¿Qué hay más? Yo creía que ya había terminado. <risa> Mira. ¡Gracias! Vamos a ver... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? Es una máquina de Rosin ¿De Rosin? Sí ¿Qué hace una Es una prensa, ¿eh? entonces lo pones aquí bajas la, la prensa esta una vez que llega aquí aplasta totalmente los cogollos Pone también calor, porque para obtener una buena resina necesitas presión y calor. Uh -huh. Una vez que obtienes el tiempo del timer, lo levantas, abres el papel y ahí tú tienes tu resina lista para recoger. ¿Qué es esto de 4.20 que veo tanto por la feria? Y por todos lados, en verdad. ¿Qué significa 4.20? Hola, 420 nurses, eh, estamos representando a todas las chicas de todo el mundo eh, que se animen a educarse de la, de la información de cannabis, de toda la marihuana, porque es importante saber y conocer a toda la gente eh, que está fascinada en este tema, porque es tan lindo y está creciendo muy rápido. Vamos a tomar un poquito Buenos Aires, que está empezando a sonar un poquito de reggae, vamos a ver qué nos encontramos. Sigo palante, palante, palante. Hemos venido aquí a tomar algo de aire, no sé si tú nos puedes dar algo de aire, dar algo de aire. <risa> buenos <risa> aires, buenos humos. Yo normalmente suelo dar humo en vez de aire, pero <risa> aquí se está ¿Buenos bien, o la... malos? Bueno, bueno, siempre sí. buenos. Humo siempre resinoso, humo del que nos gusta, pues aunque esto sea una feria del cáñamo, humo de marihuana. ¿No? Que es lo que <ríe> por que eso es que, nos gusta. que es por lo que estamos todos aquí. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué estáis haciendo? Vamos a hacer, vamos a degustar una cerveza hecha con cáñamo. ¿vale? Pues yo soy muy cervecera, así que vamos ¿Ale? a por ella. Ah, sí está buena, sí. Sabe como mucho a Malta, ¿no? Claro. Pues ¿A ti cuál te gusta más? A mí me gusta más la rubia. Sí, es más aromática, más refrescante. Pero no tengo ningún problema con la morena. Vamos, claro, claro. ¿Me puedes explicar un poquito qué productos tenéis por aquí? Pues tenemos desde cosmética a productos lo que es harina, cañamo pelado. Pero estos son cogollos. ¿Y se, y se pueden vender así? Fácil? ¿No hay problema en venderlo? Esto es el cáñamo, es el cáñamo legal. No es la, no es la marihuana. Eh. ¿Para rematar? Un heladito de cannabis. Muchas gracias. A merendar. Mira y aprende, mira y aprende, mira y aprende, mira y aprende. So what, so what, so what. ¿Vale? Pues hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos a la próxima. Yo estoy agotada, ha sido una pasada, me lo he pasado súper bien y con ganas de repetir, la verdad. Así que ahora. ¡Adiós! <risa> ¡Mierda!